Gil Dekel pregunta hoy charlamos con Paul Andinyac. Paul Andinyac es un youtuber catalán que pone sobre la mesa diferentes temas polémicos de actualidad y los transforma en vídeos explicativos sencillos de entender su canal El Cuello Largo. charlamos un rato con él para que nos explique mejor de qué se trata y este es el resultado Cómo fueron los comienzos del de cuello largo. Sí, bueno, la cosa es que yo, bueno, yo soy periodista ya lo sabes que el, digamos que el mundo del periodismo aquí en España, pues está bastante jodido, ¿no? Sí. Y, y nada, simplemente al terminar como la carrera, eh, me di cuenta bastante rápido de esto, ¿no? Que los grandes medios hacían, hacían eres más que contratar a gente y y bueno y había como un montón de medios así bastante digitales que estaban como proliferando pero a la vez eran bastante carroñeros ¿no? en el sentido de que eh, te decían, bueno te vendían la típica moto de que bueno aquí puedes escribir y tal, tendrás visibilidad, puedes proponer los temas que quieras pero, pero no te pagan nada ¿no? es decir que digamos que te venden la fantasía esta. De la visibilidad, como si eso te fuera a dar un curro en un, en un plazo de tiempo, cuando es una, bueno, a ver, a lo mejor a alguien le ha pasado, ¿no? Pero en líneas generales es una gran mentira y una, y una gran vendida de humo, ¿no? Y hay muchos, muchos medios que se aprovechaban de esto. Eh, y, y, y curiosamente, como de líneas editoriales bastante de izquierda y así, pero, pero bueno, bastante críticas con cómo lo hacen los medios normalmente, pero a la vez ellos eh, funcionaban así, ¿no? A base de, de trabajadores o trabajadoras a las que no les pagaban, ¿no? Entonces, yo simplemente pensé en ese momento, saliendo de la universidad, con, no sé, de que debía tener 21 años o así, eh, o 22, eh, pensé que, que tampoco era, bueno, que, que tanto por tanto. Si tenía que trabajar de gratis sin cobrar, difícilmente entraría en un medio y si tenía que trabajar sin cobrar, pues prefería hacerlo para una cosa mía propia que para, una, que para una página externa, ¿no? Que siempre pues tienes un filtro de lo que se puede decir, una agenda editorial, ¿sabes? Y siempre te, bueno, estás como sujeto a las voluntades de otras personas o de otros intereses, de publicidades y así, ¿no? Y entonces pensé, bueno, si tengo que trabajar de gratis sin cobrar... Pues trabajo en un proyecto que sea mío, o, yo, o mío con unos colegas, y lo hacemos a nuestro gusto y a nuestra manera, porque cobraría, vemos que, que estaba hecho bueno trabajar en un mercado laboral normal y con, con esa estabilidad y todo. No, y mal no va, ¿no? superando los 60.000 suscriptores en poco tiempo, en menos de un año. No, claro, claro, la cosa es que el principio no fue tan bien, ¿sabes? Porque abrimos una web. Teníamos otro nombre que se llamaba Prañador, ¿vale? Que eso sí es en sí. catalán. Y hacíamos, hacíamos, bueno, con, con, con dos colegas de la uni lo, lo abrimos, pero ellos rápidamente encontraron otros curros a tiempo parcial y así, como era algo que te pedía trabajo, pero no te devolvía nada más que la satisfacción de hacer tu de, de tener tu propio portal de noticias, digamos, y de poder escribir ahí, mm. eh, pero digamos que el dinero no te portaba nada, pues los dos compañeros pues fueron priorizando otras cosas y es completamente anormal y, y no sé, lo entendimos todos y bastante rápidamente me quedé yo solo en el proyecto de la página esta y, y bueno, tenía como la página una página web que, que montamos, así bastante como bastante humilde ¿no? Sí, humilde, no quiero decir cutre porque no sé, la, la hicimos con mucho cariño, sí, sí, pero sí era humilde y simplemente era era con, con una plantilla de WordPress y tal y subíamos ahí como si fuera un blog los artículos, ¿no? Uh -huh. Y rápidamente me quedé yo solo con esto, con la página, y, y, y bueno, y también me di cuenta bastante rápido que lo que estaba programando entonces eran pues vídeos, vídeos en Facebook y en Youtube y en redes, ¿no? Que era como un momento de bastante eclosión, sobre todo de, de Facebook, de los vídeos de Facebook y así. Pero entonces en, en esta primera etapa empecé a hacer vídeos con motion graphics, que me pedían como bastante tiempo, y simple, bueno, hacía como, todo el proceso lo hacía yo solo, y era como bastante costoso, ¿sabes? Porque, porque era como escribir el guión, eh, plantearlo. O sea, yo no salía en ningún momento a cámara, ¿sabes? Entonces, todo tenía que ir lleno de, de dibujo y animación y la todo la animación. lo hacía yo. Entonces, sí, entonces aquí, ahí aprendía uh, con los programas de Illustrator y de After Effects, hacer los dibujos y las animaciones, que, que bueno, que fue algo que me, me, me llevó un, un, un porrón de horas importante, pero que que bueno, que me al final me dio como un conocimiento, porque aprendí bastante, bastante autodidacta con vídeos y tal, pero experimentando sobre todo y, y bueno, fui pillando un poco las herramientas básicas de los dos programas uh -huh. y es lo que hace que ahora pues puede meter algo de animaciones en los vídeos, ¿no? Y que le dan, bueno, la gente me suele decir que le dan un plus bastante guay. Es más interactivo eh, eso, es más accesible, sí, ¿no? A todo el mundo. Sí. Y algo más dinámico y bueno siempre siempre mola encontrarte un motion si está bien claro. como bien escogido y bien diseñado por lo visto eres tú entonces solo o es un equipo de trabajo que de ah, no. alguna manera le formación le editan no no esto es una de las cosas que la gente me hace gracia o me sorprende uh -huh. que siempre hablo siempre hablo en plural por, pero en realidad la verdad es que estoy yo solo de momento, o sea, yo hablo en plural porque, bueno, no sé, creo que es para no sentirme tan solo y porque, bueno, también es verdad que al final pues no puedo considerar que el curro sea 100% mío porque realmente pues hay muchos colegas pues que me dan ideas, me proponen cosas, gente de la comunidad pues me comenta y me propone temas o me aporta como, con informaciones que yo no sabía, ¿sabes? Y yo, al final creo que es algo mucho más plural y el rollo del yo, el, el singular, ¿no? El primer personal singular este tan tan, tan ególatra, pues no, no me gusta mucho uh -huh. y por eso hablo bastante, hablo en plural, ¿Por, ¿por qué no me gusta el singular? para no sentirme tan solo. Tu rol de Paul Andiñá, que en el y largo, ¿eh? ¿qué tiene más sí. de presentador o de periodista de investigación? Visto los, los vídeos, que haces? Bueno, yo creo que lo hago un poco todo, ¿no? Al final, o sea, eh, tal y como te lo iba contando, la cosa es que al principio estos vídeos hechos con Motion vi que no me funcionaban mucho y que me pedían mucho tiempo, ¿sabes? O sea, de los vídeos que yo hacía con Motion Graphics no, no funcionó casi ninguno y, y, y, y bueno, ni por asomo llegaron a los millones de visitas que están teniendo ahora como desde que lo refundé entre comillas y a, a largo ¿no? Claro. Eh, entonces Ahí me di cuenta, la cosa es que yo, esta página web se paró durante dos años, que yo he estado trabajando en una empresa de comunicación, en un medio de comunicación digital que se llama Playground, no sé si lo conoces. Es una página de Facebook que tiene como 7 millones de seguidores o así. Lo, lo he visto y precisamente bueno, en ese tipo de publicaciones, pero son muy efímeras, ¿no? Es un, un minuto de y, comentarios y cosas de este tipo. Sí, bueno, son vídeos muy efímeros, de, al principio eran de un minuto, no llegaban, porque claro, ellos van muy en función de bueno de lo que les gusta, pero también del, del algoritmo de Facebook, ¿no? Al principio sí. del algoritmo de Facebook, hace como tres o cuatro años, premiaba mucho el contenido. Fueron los que empezaron a hacer los vídeos así cuadrados, con el texto de Letras Blancas, seguro que has visto alguno. Sí, sí, sí, sí, sí, De hecho, le he dado a mis likes, <risa> también. Pues pues fueron un poco los que empezaron, junto con J Plus y alguna otra página. Eh, hacer los vídeos estos con el texto digamos leído, muy corto y tal, de, que te hacían como un abstract muy sintetizado de la bueno de la noticia y después si tú querías pues investigabas más y si no pues ya te quedabas en eso no y esos vídeos eh, hace tres años o así en Facebook pues tiraban como la pólvora porque era algo nuevo, el algoritmo le interesaba potenciar los vídeos de Facebook porque hasta entonces no metía vídeos ¿sabes? Sí. Y digamos que estaba como muy chetado, muy dopado el hecho de subir vídeos y si eran cortos y de consumo fácil y así. Y además eh, los podías consumir sin tener el audio activado, que, que no o sea, no hacía falta escuchar porque ya lo, lo ibas leyendo, ¿no? Pues eso allí lo pegaron mucho empezaron a crecer mucho. Y entonces en esa fase de crecimiento yo entré y dejé parada la página de entrañadores, la dejé parada. Y hace unos meses, cinco o seis meses, que. Por, por navidades más o menos, pensé que me apetecía como reactivar la página y le, bueno, le di como un rework, un poco de, no sé, cambié el nombre, cambié un poco la estética, porque me habían dicho que tenía una estética un poco infantil a veces, el, el, como el tipo de dibujo, ¿sabes? Que era como ah, colores según, tener... Sí, según quien lo mire también, porque desde otro punto de vista eso puede ser bastante didáctico, accesible claro. al mundo. Claro, yo lo, Es lo que no, se intenta, no, creo, ¿no? que lo entienda todo el mundo y que, sobre todo, que la información llegue. Claro, yo yo pensaba que eh, por ese motivo que dices tú, por ese motivo que dices, eh, era bueno, pero sí que había otra gente, amigos míos y tal, que, que me dan feedback y yo pues, lo tengo muy en cuenta. Eh, pues me decían esto, que según cómo pues, podría parecer un poco infantil y falto de credibilidad de y así. Y entonces, cuando hice hace cinco meses este de reward de la página y le cambié el nombre y todo, pues le dio una estética un poco más seria, con menos colores y el hecho de que yo salga, de, de pasar como de periodista de detrás de la cámara a también presentador, ¿no? que es un poco lo que, me, lo que me preguntabas antes, también el hecho de ver una cara tenía dos, dos ventajas muy claras. ¿no? Primero, que no me hacía falta como rellenar todo el tiempo del vídeo de imágenes, por lo cual era como mucho más rápido de producir y de otro lado, pues ganaba. El hecho de ver una cara humana, pues siempre te da como, primero más presencia, más luego arcanía, más ¿verdad? No, con... sí, sí, sí. Conectas más, es más cercano ¿no? Sí, sí, Exacto. totalmente. Sí, algo, una cara eh, conocida, algo que reconozca. Sí, bueno. Te puedes fiar un poquito más también de esa información. Claro, yo al principio no era, no era conocido, ahora yo lo no soy quizá un poquito más, pero... Pero claro, yo al principio no era ninguna cara conocida, era simplemente yo delante de la cámara. Porque claro, la cosa está que yo esto lo empecé a hacer, pero seguía currando, durante toda la semana seguía currando. Para esta empresa, y 37 horas, que acababan siendo 40, eh, lo estaba trabajando. Entonces esto lo hacía el fin de semana y de semana pues también juega fútbol y tenía como otras cosas a hacer, ¿no? Y digamos que durante la semana, por las tardes, como podía, escribía los guiones y el fin de semana lo grababa y lo montaba, lo montaba todo y lo intentaba subir pues el domingo o el lunes. Uh -huh. Claro, la cosa está en, que, en, en bueno, que yo necesitaba que fuera algo muy rápido de producir y muy práctico, ¿sabes? Y, y encontré este formato de grabarme a mí. Eh, poner los subtítulos y poner apoyarlo con algunas imágenes y algunas capturas de pantalla de las noticias de las que hablo y así, pues era una manera bastante más rápida de lo que lo había hecho antes, ¿no? De hacer todo el storyboard con las situaciones. Sí, sí, dime. Ahora que has mencionado el fútbol, en el primer, en el primer vídeo tienes eh, una dedicatoria a unos colegas del fútbol. ¿Eso sí. te motivó a hacer el videoblog? Porque tú eres fan del fútbol, o bueno, te gusta practicarlo, por lo menos, ¿no? Sí, sí, a me, ver. Por lo que pues he entendido. Que, pues, sí, el fútbol de élite no lo sigo mucho, porque, bueno, es, hay, muy, hay bastantes cosas que me, que me molestan del fútbol de élite que, que seguimos masivamente, ¿no? Pero, aunque también hay cosillas que, que son, son buenas noticias, ¿no? Ficciones como las del Rayo Vallecano, las de San Pablo y tal, sí, sí, pues son... Bonitos que también son políticos, se mezclan ahí. Claro. Hay veces que se mezclan deporte claro. y política, que claro. al fin y al cabo todo es política también, ¿no? Es algo que ha estado siempre en el deporte, sí, sí. Pero y eso y te y motivó, y porque es el primer videoblog, entonces ¿Qué? no sé si realmente eso te dio el empuje final para decir basta con todo todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, de... no sé, no, a ver, tampoco... Era sobre tampoco. el Islam, no sé si... Igual. Sí, sí, sobre el Islam, y bueno, a mí me molestaba que hubiera como esa islamofobia latente y esa poca autocrítica hacia el cristianismo, ¿no? Y simplemente pues hacía como una comparación de las dos religiones y, y, y acababa concluyendo pues, que las religiones tomadas de forma fundamentalista, pues siempre han justificado grandes matanzas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y simplemente aportar un poco de datos respecto a la desinformación que hay en torno uh -huh. de los grupos yihadistas y, lo, y, y el Islam, ¿no? Que los, el 90%, 95% de las víctimas de los yihadistas pues, son musulmanes, los países donde que, más sufren, eh, que más sufren el terrorismo yihadista son países musulmanes, eh, el, el porcentaje de yihadistas en toda la comunidad musulmana pues es un 0,07 creo y no sé, yo es como si eres simplemente, pues, no sé, eh, aportar como una visión más crítica respecto a la opinión mayoritaria que se tiene del islam y aunque yo no soy ningún defensor eh, del islam, pero bueno, en ese caso me apeteció dedicárselo a ellos también porque quizá ahora no lo haría, pero ese era el primero y tampoco me esperaba que la cosa creciera tanto, ¿sabes? Yo en ese momento tenía como mil seguidores, diez mil en Facebook y mil y o tres mil o cuatro mil seguidores en YouTube. Sí. Y no me esperaba que creciera tanto. Claro. Sí, y, y entonces simplemente pues me salió dedicárselo para hacer la, la gracia y ya está, ¿sabes? Entonces, <risa> y, ya, y ya está, y ahí, y ahí se ha quedado. Pero pero bueno, siempre hay cosas... O sea, muchos de los temas por no decir todos se me ocurren con, no sé hablando con, con, con amigos, yendo por amigos el, oyendo por el metro y escuchando conversaciones o, o viendo cosas que, que pienso bueno que pienso que eso no es exactamente así, o que me o pienso que me gustaría como dar otra visión o otra versión de esa realidad o así y en este caso pues con ellos dos con los dos compañeros estos habíamos hablado bastante del tema y así y me decidió dedicárselo ¿no? más, más que nada porque eran los dos musulmanes del, del, del fútbol y no sé, para romper un poco como esa barrera. O sí, fue un humor. gesto un gesto bonito, la verdad. Eh, no sé. Yo no sé, como, tú como periodista, ¿no? ya acreditado, con experiencia, incluso con el videoblog bastante exitoso, eh, ¿tú, ¿cuál es el tipo de información del que más del, de la que más te fías? habiendo tanta pluralidad de información y cada vez más, y sobre todo con tantas fake news, tanta información basura dando vuelta, realmente, ¿cuál es eh, la información de la que más te puedes fiar? A ver, esto es una bueno, es una de las preguntas creo, más difíciles de responder ahora mismo, por lo que tú dices, porque hay una vorágine de información y va no todo tan rápido. Es como muy difícil pararte a contrastar y a verificar la, lo que te llega, ¿no? Al final, sí. Sí. al final es un ejercicio de lo que decías antes, de confianza. Yo, bueno, a, a, con mi experiencia, pues he ido desarrollando una confianza eh, hacia unos medios y una desconfianza hacia otros, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, si veo un medio de la cual del cual leo una cosa, y yo sé o más tarde descubro que eso es mentira, pues ya digamos que la confianza hacia ese medio pues ya se me me, se, me baja, ¿no? O sea, me disminuye. Y si además veo que esto se repite un par de veces más, que no ha sido un error de un día, sino que se va repitiendo, o incluso otros que ya están directamente en la manipulación sistemática, pues directamente no, no confío ya en esos medios y ya ni los miro cuando, los, o cuando veo algo que solo lo llevan ellos, pues es una información que me tomo muy en pinzas, ¿sabes? Con, con mucha, mucha cautela y en cambio hay otros medios que como The Guardian, New York Times, no sé, yo, yo tengo aquí todos los medios que me, que me leo cada mañana, ¿no? Y, y, y bueno, más o menos son los que tengo más confianza, que son algunos anglosajones, otros, otros de aquí, otros que son más alternativos y entre, entre todos. Y después también me informo mucho por Twitter, claro, que por Twitter, pues... Es como que enseguida tienes la información y tienes pues, las diferentes visiones de opiniones de ello. Y si hay una información que es falsa, pues enseguida Twitter te lo desmiente. Sí, eh, bueno, eso lo es lo que bueno hay... de la inmediatez también, para bien sí. y para mal, ¿no? Sí. Y, y bueno, no sé, es un poco esto. Yo ya te digo, si quieres, si te, te digo los medios que leo. Son The Guardian, New York Times, Washington Post, The Times, Week eh, después el diario aquí de España, el 5W, The eh, de Atlantic, The de Economist, The eh, Text, Contexto, El País lo miro porque es el medio un poco de referencia de aquí. Y entonces hay, hay como otros, bueno, el Salto, y, hay, y después de aquí de Cataluña, pues la directa, la jornada y otro que se llama Hemisferia. Algunos son más grandes, otros son más colectivos así de estudiantes, pero que trabajan muy bien. Y no sé, es como mi, mi pequeña como referencia de cada día y después en Twitter pues hay varias cuentas que, que bueno, es esto que te decía, que te dan la visión crítica de una realidad o te aportan como datos de contexto que tú no, no te acordabas o no sabías. Y bueno, no sé, es muy interesante, pero pero sí que es algo con lo de las fake news que hay que estar siempre muy atento. Y, y, es, bueno, y también es un poco esto, que cuando un medio pues se come fake news o las re, las rebota eh, sin verificarlas, pues al final es un medio que, que pierde como confianza y pierde sí, veracidad ya, y exacto, sí, sí. como un virus ya de repente aunque te digan la verdad y vayan a saco contándote las cosas como son, ya no, no te las crees, porque es lógico. Sí. es lógico. Eh, de todas formas, ahora mismo, teniendo mucha más experiencia en, eh, haciendo un blog, pues podríamos decir que es quincenal, ¿no? Cada tres semanas o más o menos. Eh, sí, sí. Yo sé que intenta hacer semanal, pero es complicado, ¿no? Eh, sí. ¿Es pronto para dar el paso al cable o tú te sientes preparado para eso? No me lo planteo de momento. El cable te refieres a la... A la... Un, bueno, un programa de televisión con sus sponsors <ríe> y que tengas independencia para poder ofrecer información durante media hora, una hora o el tiempo que te, te den. Ya. Yeah. No sé, un, bueno, pero, un pero, televisión no, local, por ejemplo. Ya. Yeah. No, no no me he traído mucho nunca la, te, la tele, la verdad. No. Y, y bueno al final es como bueno es, es un poco lo que ya te da internet no que a ver si sí la, la tiene quizás te da un público de otra generación o de otro entorno uh -huh. pero no sé trabajando como estoy ahora estoy cómodo y por ahora no, no me lo planteo y te digo que también es como una fase muy iniciada tampoco puedo considerar que esté nada muy como muy consolidada como para plantear dar ningún salto pero nunca me ha traído especialmente la tele por ahora, ¿eh? O por el tipo de, de trabajo que hago, que hago ahora. Aunque tampoco lo descarto, ¿eh? Obviamente, pero no, no sé, de momento, yo te digo, estoy... De, de, intentaré consolidar lo que tengo, que... que sí, hacerlo bien, ¿no? <risa> lo que tienes. Hacerlo bien y, y, y poder regularizarlo <risa> un poco más y después, en todo caso, asumir nuevos retos, nuevos proyectos o lo que sea. Pero de momento como apuntalar bien y, y esto, como asegurar lo que lo que ya hemos conseguido, lo, lo que ya hemos crecido y regular, hacer un poco más regular la publicación y bueno, no sé, eh, intentar ir mejorándola porque hay mucho camino todavía por mejorar en lo que estamos haciendo uh -huh. y después en todo caso pues ya nos plantearíamos de otras cosas. Tienes mucha tendencia también. Bueno, a mí, bueno, es lo que me gusta del, del YouTube, de, de llevarlo por las redes, que sí, que es más adaptable a tu, bueno, es más flexible a tu necesidad, o, o a tu realidad, o a tus situaciones del día a día, ¿no? Y, y sí, con la tele quizás es más rígido con el cable. Claro. O la radio, por ejemplo, la radio igual te interesa Pero mucho del más. mismo modo que quizás bueno quizás currando o sea haciendo el publicando por redes pues acabas currando el sábado y el domingo que es lo que me pasa ahora uh -huh. y por que por hablemos pues no en esta semana por jornada y ya está y uh -huh. no y, y se termina pero de momento me, me motiva más y me motiva más lo que estoy haciendo claro. que, que el cable por ahora y y en algún momento eh de todos los vídeos que has grabado que mira que has hablado de cosas ¿eh? de, de los Borbones de los narcos de bueno de, de la distracción permanente que tienen los medios de comunicación etcétera de, de todo has hablado sí. realmente de las guerras de todo pues hay algún episodio algún tema en concreto que hayas pensado pues eh, no sé, voy a necesitar una segunda parte de todo esto porque no no me alcanza para explicarlo en diez minutos ya yeah. Ha ver, hay, hay, hay veces que lo he pensado, en el vídeo de los narcos, por ejemplo, pensé que, que haría falta, bueno, que podría simplemente haber partido las haber partido el vídeo en dos o tres partes, eh, y de hecho hay bastante gente que me lo dice, en lugar de hacer uno de 11 minutos o 12 pues puedes hacer dos de cinco y así es más consumible y tal. A mí no me gusta mucho hacerlo porque entonces es como que el trabajo, la pieza queda dispersada por la red, que sí que lo puedes linkar y tal pero no sé, queda dispersada por por la red en, como fragmentada, ¿sabes? Y esto no me, no, no sé, es algo que no me gusta mucho, pero prefiero que quede como más largo, de hace minutos, pero que quede todo bien empaquetado, todo en el, como en el mismo clip, que no quede como fragmentado por ahí. Eh, aunque digamos que en nivel de rentabilidad, pues sería mejor publicar dos, porque tendría como podría poner como más anuncios, ¿no? Pero tampoco es en lo que me centro, en aumentar la rentabilidad. Y entonces, pues no sé, me gusta más que quede que, que quede todo compacto. Pero sí que es verdad que en algunos de los vídeos, cosas, no sé, en realidad muy complejas como la guerra de Siria o lo del narcotráfico de México, pues sí que una segunda parte hubiera hecho falta. También hay uno, un tema, que es el de la justicia, si la justicia es igual para todos. Sí. Del que sigo como acumulando como resoluciones judiciales y sentencias y tal, porque claro, es algo que no para, ¿no? Y que la justicia aquí en España pues cada vez se muestra como más desigual y de este sí que tengo bastante claro que haré una segunda parte. Pero no porque el vídeo sea muy largo y décito partirlo, sino porque digamos que la actualidad o algo de dentro me pide que haga una segunda parte porque están pasando cosas como si es más lejos lo dejaban arriba de ayer, ¿no? permanentemente eh, eso, se, se va actualizando ese tema. Claro. Como que la justicia sigue trabajando y sigue emitiendo sentencias pues desiguales eh, es como un, un tema que, que te puede bueno, te pide hacer segundas y terceras partes seguramente, porque es lo que se va actualizando y van pasando cosas y es como que hay que señalarlas y contarlas, ¿no? Y sí. de Eso y, se, se y, trata pues, también, ¿no? en el el cuello largo se trata un poco de denuncia, de información a la vez, es didáctico, tiene una vocación didáctica muy bonita, porque es muy comprimido, es información muy comprimida, que a veces es demasiado, pero tienes la suerte de poder verlo de nuevo. Cosa que claro. en la televisión igual no. Eh, claro. no. Pero, bueno, pues realmente tienes la posibilidad de, de poder hacer segundas partes, bueno, lo manipulas como de alguna manera tú, tú, tú ah. lo lo lo ves, ¿no? Pero depende del tema cómo lo trates también, quizás. Yo realmente sí. no sé si, si si has pensado en algún momento escribir eh, literatura, ensayos, dado que, dado que te te interesa mucho el periodismo, bueno, eres periodista, pero que m, te interesa eh, de alguna manera enseñar m, un punto de vista para hacer pensar de alguna manera a la gente, ¿has pensado en sí, escribir no, ensayos? Me, el, el tema del ensayo me gustaría, lo que pasa que es lo que, bueno es lo que te digo, que prefiero como no, no fliparme, ¿no? De no querer hacer como muchas ah, cosas a la vez, pero sí, sí, sí, que me gustaría como hacer ensayos y como, bueno, escribir cosas más de opinativas o de, sí, de argumentar o de elaborar ideas más que de exponer realidades. Bueno, que de algún modo yo ya intento elaborar ideas a la vez que, que expongo las realidades, ¿no? Porque uh -huh. es un poco la gracia, creo, del al menos del contenido que yo hago, que intento hacer. Porque, bueno, porque si no es como información ahí amorfa y tirada, ¿no? Y la, la, la gracia y el trabajo del periodista, pues también es interpretarla y bueno, y darle un valor, ¿no? Hacerle cobrar un valor o una importancia y un sentido, no sé, y a partir de ahí pues extraer unas ideas. Y intento hacerlo, pero sí que el, bueno, el ensayo es un es un género que me gusta bastante y, y que sí, que no, no lo descarto porque sí que es verdad, bueno, que, que lo que tú dices que me gusta pues el rollo de difundir ideas y hacer, no sé, difundir un poco un pensamiento más crítico y así. Y sí que me gusta y bueno, y me gustaría hacerlo realmente. Es que creo que puedes aportar mucho, realmente. No sé si te has puesto en contacto ya con Jordi Evole por hacer un, un dúo <ríe> en la tele no, o algo. <ríe> nada, no, no, no. todavía no lo sabe Jordi. De momento nada. Claro, será por eso. <ríe> y, por ejemplo, hablando de, de, bueno, de artistas como Jordi, ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de literatura o, o de música, de arte, de teatro, en general, ¿qué tipo de arte te influyó más en hacer el tipo de trabajo que haces? ¿Qué es lo que has leído, oído, que ha formado tu forma de pensar? Bueno, no sé, se me hace difícil como citar citar como obras o, o sí, o... Lo más simbólico que te eh. pueda no sé. Sí, referentes concretos. A ver, en la literatura, pues escrita, pues, no sé, hay varios, no sé, hay muchos referentes, sobre todo de la, del periodismo más literario, ¿no? Eh, mm, bueno, no sé, es que hay, hay muchos, está Kapuscinski, está John Hersey, está Gunther walras uh -huh. está, mm, Uh, John Lee Anderson, no sé, es como dentro del bebéismo un cómic, pues está John Saco, que también es un referente de la hostia, porque a mí me gusta mucho el cómic. Uh, One no Piece, sé, por ejemplo, hay... ¿cuál es la relación con El Cuello Largo? ¿Hay algún ¿De? mensaje eh, con la serie animada de One ah, Piece? ¿Hay algún mensaje voy... que se intenta dar con esto? Bueno, a ver. La bandera está ahí porque simplemente me puse a grabar los vídeos al principio tenía la bandera colgada en mi <risa> y, y estaba ahí, la bandera estaba ahí y, y, y no, o sea, no, ni se me ocurrió quitarla para grabar el vídeo ¿no? y ahora resulta que, que, claro, que la gente me pregunta por qué tengo la bandera. <risa> es un símbolo, ¿verdad? Sí, claro, ya no la quito porque, porque si la quitara pues no pues, no, lo que hace, claro. claro. Es una bandera que me gusta y que mm. me gusta mucho lo que simboliza y, y estaba ahí en mi habitación y no la, no, no, no la voy a quitar para nada, pero es como que no había ninguna intención detrás de, al principio y claro, poco a poco se ha ido haciendo como la bola más grande y ahora parece como que, que tenga que tener una gran explicación, ¿sabes?, de, de, de, de la bandera ahí. Porque, y me explico porque la gente hace como… Eh, bueno como explicaciones o hipótesis súper elaboradas de, de por qué, de, del sentido o significado de la bandera ahí y tal, y en realidad es simplemente que estaba ahí colgada y pues, que salió grabada porque mi habitación es así y esa parte de mi habitación... Pero se pues, pasa mucho, y... ¿verdad? Que, que algo que destaca necesita tener una explicación. Muchas veces es algo casual o... Bueno, pues te apetecía. No tienes por qué, no tiene por qué tener una explicación detrás, ¿no? Un mensaje. No, en este caso. Es es curioso. Eh, ay, simplemente que me gusta la serie, me La sigo desde hace tiempo y tenía la bandera en mm mi -hmm. por habitación porque me gusta lo que representa la bandera en la serie y también, pues, pues la piratería, ¿no? El rollo de al margen del sistema y, bueno, de, de cuestionar un poco el orden establecido y los, los estados y el, la idea pirata pues es como una idea tentadora y, y, y nada y está ahí por, un poco por esto y sobre todo porque la serie me mola y ya está y porque, porque la claro. de no, no de pequeño pero sí de joven de adolescente cuando empecé a ver la serie y ahí se quedó y ahora pues pues la gente se lo pregunta y tampoco no, no quiero responderlo porque creo que, sí, que pero más allá de eso pero sí, seguramente tendrás una explicación muy buena por el cuello largo, ¿verdad? El nombre. Pues la verdad es que tampoco, tío. No, no, no no, no la hay. Simplemente me, me jodía el hecho de que los grandes medios, no sé, estaba pensando, fue pues por enero cuando cambió el nombre, que, que pensaba, ¿qué nombre le pongo? Y me, me molestaba bastante el rollo como grandilocuente o super un poco presuntuoso de, de los medios sabes que llevan como nombres así de guardian forma, ¿no? la, <ríe> sí de que, sí, The guardian país, washington post mundo, la razón todas estas uh -huh. mierdas sí. el país que, claro claro son <ríe> todo de cosas como muy no sé muy muy magnánimas no y el y bueno me molaba como el rollo de ir, no sé, de trolear un poco esta idea y por eso me puse como el pollo largo. También es verdad que siempre tengo simpatía por los dinosaurios y, y no sé, una relación especial con, con estos dichos y no sé, me han gustado mucho desde pequeño. Y, y hasta y después puse como la parida de que de largo porque está fuera del sistema, ¿no? Y, uh -huh. Porque como es como una, una especie que habitó aquí, pero que no, no como nunca parte del sistema, pues con todas las deficiencias que, que tiene el nuestro, pues es como un antisistema, es el primero de los antisistemas, ¿no? Que hubo. Y ya está, ¿no? No sé, se le pueden buscar como más interpretaciones de que tiene el cuello largo y entonces puede mirar como desde arriba con más perspectiva y así, pero sería como rizar demasiado el rizo y tampoco hubo todo este trabajo de pensarlo antes, ¿sabes? Sí, que podría llamarse sí, igual el cuello largo, sí, y qué, el cuello largo y qué. Sí, sí, sí, sí es que es bastante sencillo, sí, digo, no, no me lo planteé mucho porque es que no me esperaba que tuviera la gran... Bueno, el, el, la difusión que está teniendo y el alcance que está teniendo, ¿sabes? Entonces, pues, le puse eso sin pensarlo mucho. Claro. Y ahí se ha quedado y realmente el nombre me gusta. ¿eh? Y bueno, es que, no tiene como ninguna que, gran aplicación. Hacer, es que... hacer lo que tú haces eh, es un ejercicio de mucha valentía, quieras que no. Eh, tú seguramente no eres consciente de eso, como como todos los valientes, ¿no? Tú lo haces por... por, por honestidad, por porque realmente quieres. Eh, difundir una, unos conocimientos que tú tienes y ya está pero um, uno lee los comentarios y da la sensación que te crea o que te creó muchos enemigos esto o no, ¿O me equivoco eh, Bueno, yo los comentarios no los leo mucho porque me pongo o sea, de mal, <risas> me pongo <risas> de bastante mala lucha muchas veces porque siempre es como que le, quien opina mal o quien se lleva una mala opinión del trabajo que tú haces siempre lo comenta, ¿sabes? Es, en cambio, quien se lleva la buena opinión o quien le ha parecido bien, a veces lo comenta y está muy bien. Hecho, de hecho, hay muchísimos comentarios buenos que te dan como mucha fuerza y mucho ánimo y te reconfortan mucho. Pero, pero también es verdad que digamos que creo que un alto porcentaje de la gente que el vídeo no le gusta o que se lleva una mala impresión o que tiene una mala opinión, lo postea en los comentarios, ¿sabes? Y entonces es como que... Uh -huh. eh, lo malo queda más reflejado en los comentarios que lo bueno. Siempre hace más que ruido, ¿verdad? ¿Cómo? Que siempre hace más ruido, no, normalmente, sí. lo negativo. y Pero bueno, te digo que hay muchísimos buenos y que los conozco muchísimo, eh, pero, pero los malos bueno también están ahí, tienen su derecho de expresarse y tal. No he tenido ninguna, ninguna, ningún episodio ni nada, eh, no sé, toco madera eh pero... Uh -huh eh no ningún, veo ningún episodio malo ni desagradable ni violento por el hecho de hacer esto y, y bueno los enemigos supongo que sí pero opositores no sé. digamos sí bueno no sé si sí, supongo que, que es normal que, que haya gente que esté en desacuerdo y que lo exprese y no sé si quieren como discutirlo o argumentarlo o hablar pues lo haremos lo hablaremos y sin ningún problema y esa persona expondrá su, su punto y yo expondré el mío y, y ya está, y si no nos entendemos pues pues bueno, cada uno seguiría con lo suyo y ya está, no, no, no me preocupa en exceso, pero sí, sí a veces sí que los comentarios pues, que te duelen y te molestan y ves como que no han entendido el vídeo no lo han querido entender o lo entienden de la forma que, que ellos quieren y bueno, o que no lo han visto hasta el final, o, o que simplemente empiezan ahí a vomitar bilis ¿no? Que entonces es como, mm. bueno, vale, es que no tengo nada que discutir aquí. Exacto. Eh, y ahí es que ni, ni los filtros, bueno, los filtros a veces automáticamente YouTube y tal, pero, no sé, la, la labor de cuidar la comunidad y así, es algo que, que quiero hacer un poco más. Ahora, como he dejado el trabajo y me puedo dedicar a esto a, a, a full de tiempo, pues intentaré hacerlo un poco más y responder Si veo que hay comentarios como críticos que se pueden argumentar, que a veces sí que lo he hecho, contestar como argumentándolo y de una forma, pues, no sé, natural y ya está. Y de diálogo, pues lo haré. Y si veo que hay como simplemente insultos o bilis o odio ahí vomitando en un comentario, pues los borraré. Bueno, al fin y Porque... al cabo, la, la finalidad es rescatar a la periodista, ¿verdad? Ah, vale, de patron. Eh, pa exacto. Ah, no, la cosa es... ¿De qué sí, se trata sí. eso realmente? La, la, <risa> o sea, lo que quiero decir con esto, lo que está bien explicado, es que una persona del, del colectivo, que en este caso sería yo porque soy el único, ¿no? Eh, pues se puede dedicar a esto a jornada completa, ¿sabes? Sí. Como al proyecto. Pero quizá, que es lo que me refiero con pues, una periodista liberada, que es una periodista liberada para... trabajar de, de, en el cuello largo, digamos. Eh, de forma fija y como... Pero es alguien pues, de verdad, ¿eh? alguien que trabaja contigo. No, no, no, la cosa es simplemente que esto sería como... Yo ahora estoy haciendo esto sin cobrar nada, pues mi idea sería como dejar mi trabajo y poderme dedicar a esto y, y para ello pues necesito como una, como, bueno, una, una ganancia de mil euros al mes que con esto pues ya podría vivir. Y ya está, y la cual sería que sí. yo dejase mi curro y pudiera dedicarme a estos, pues sin, sin tener que hacer ninguna otra cosa, ¿sabes? Que pudiera como ganarme la vida 100%, de por 100 dedicarte a, al blog. Este sería el objetivo. Pero... Bueno, poco a poco, ¿no? De, ¿Sí? Van, creo que poco más de seis meses y eh, sí. se van juntando suscriptores como hormigas. Sí, va subiendo, va, va subiendo, va aumentando y esto está bien. Y bueno, al final, para que entre el dinero siempre cuesta un poco más, pero yo creo que poco a poco con buen trabajo, pues lo vamos a conseguir. Sí, sí. Claro. Tengo sí. convencimiento. Bueno, yo la verdad no, no, no quisiera robarte mucho más tiempo más que darte la enhorabuena y por por, por todo lo que lo que haces y las gracias infinitas. Por el, por el tiempo, yo sé que, que entre un trabajo y el otro del blog, te queda muy poquito tiempo libre. Y bueno, la, eh, la verdad es que me alegro muchísimo que, que puedas que puedas tener éxito en este en este blog. Y la verdad, muchísimas gracias. Eh, enhorabuena y que te, te deseo lo mejor con el, con el blog. Vale, vale, Damián, pues igualmente gracias a ti. <risa> Un abrazo. Vale, vale, Damián, pues igualmente gracias a ti. <risa> Un abrazo fuerte desde Barcelona. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, pues.